Bueno, pues este vídeo va a cumplir dos propósitos, o tres propósitos. Propósito número uno, que comprobéis lo bien que suena el, el Laney este, o la Ney, o la Ney, eh, con una guitarra tipo Les Paul. Segundo, lo bien que suena esta guitarra tipo Les Paul, que es una, una es mi Eduarda, ¿vale? Una Edwards LP90 LTS. Y eh, lo bien que suena la mierda de amplificador esta que tengo debajo, que... Que yo creo que es la mejor compra de mi vida. Es que esto vale para todo. Vale para todo. Hasta para pegarle pata. Y incluso tiene un agujero que si te puede hacer daño si metes por ahí la pirula. Pero, pero vamos, que en un momento determinado, pues, también ese agujero el subwoofer ese, también vale. Lo que quiero decir, que es un pedazo de, de, de amplificador. ¿Y qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, pues lo, la, la prueba que voy a hacer es... He estado haciendo con esto del confinamiento, pues me dedico a hacer el, gilip el gilipollas. Pues he cogido, he sacado de la, de la salida de línea del, del amplificador de guitarra y la he enchufado a la entrada de línea de, del ampli de, de, de bajo, que está debajo. Y suena que te, que te geñas. O sea, es que... Mmm, no, no sé, es que no, me quedo sin palabras. Suena que te mueres de bestia, de potente para tocar lo que yo toco, que es eh, sobre todo, quiero decir, lo, lo más potente que voy a tocar es hard rock tipo ACDC, ¿vale? Entonces voy a utilizar este micro que, que tenéis aquí, que es el micro de... de es un micro USB de, de Toman, el SC450 USB, y es el que voy a utilizar para, para grabar todo esto, ¿vale? No sé si ahora mismo se está grabando, sí, se está grabando, veo por allí que se está grabando. Y, y veréis cómo suena, ¿vale? Corto. Os, os pongo un plano de cómo he hecho las conexiones y a continuación eh, me pongo a hacer el macarra a lo bestia. Bueno, ahora tenemos el audio, el audio de la cámara. Estos son los dos amplis eh, implicados. La cosa esta, que es la cosa más fea que puede haber parido una, una madre, pero que nada más que hace que sorprenderme. ¿Vale? Esto es maravilloso, este ampli es maravilloso. Este es el agujerito que yo decía, ¿vale? Por aquí cabe una, una picha, pero no la metáis por ahí porque os puede hacer daño. ¿Y eh, qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar de la entrada de línea de este ampli, mejor dicho, de la salida de línea de este ampli, que la tiene aquí, ¿vale? La voy a sacar de aquí con un jack, y la voy a... Le doy la vuelta. Ahí. Y... Lo voy a conectar aquí a la entrada auxiliar de este. Este no tiene. Si tuviera entrada de, de etapa, lo metía por la entrada de etapa, pero este no, no, no tiene loop de efecto, ¿vale? Entonces lo meto aquí por el auxiliar, que básicamente exactamente tiene la misma, la misma función. Esto, eh, al utilizar esta entrada, esto no funciona, ¿vale? Es decir, que estoy simplemente conectando a la etapa de potencia del ampli y de ahí al altavoz, por donde va a salir. Con lo cual, voy a tener este sonido y este sonido los dos la etapa de potencia de aquí que son 100 vatios de transistores con el, con el altavoz debajo de vale debajo me refiero no, no físicamente sino debajo de para abajo y, eh, y la, la digamos el previo de este de este ampli que voy a ver si puedo acercarme un poquito para que veáis la ecualización así voy a tener la revera 0 el tono en el 4 volumen pues por aquí va, lo voy a poner más o menos para no atronar mucho entre el 3 y el 4 Bajo a tope Porque ya que tenemos un, un altavoz que lo va a soportar, pues bajo a tope Medios en torno al 3 o el 4 Agudos en torno al 3 Y la ganancia a toda pastilla Y voy a utilizar la entrada de, de 15 vatios, ¿vale? Es decir que voy a tener los 15 vatios de válvulas de aquí saturando Y todo ese sonido lo va a llevar a, a, al, al ampli de bajo eh, pues eh, amplificándolo, no solamente amplificándolo, sino más, más que nada duplicándolo. Bueno, y ahora necesito el cable. ¿Dónde coño tengo el cable? El cable lo tengo aquí. Lo que voy a utilizar es este cable, que es un cable de típico de, de equipo de música, puesto que la salida de, de, del Ampli, del Laney, o Laney, o, LANE, o como lo digamos, es de jack eh, de un cuarto de pulgada pues voy a utilizar un adaptador, ¿vale? Esto sería lo, lo normal. ¿Vale? Utilizo el adaptador. Y la entrada de, del ampli, que es RCA, pues voy a utilizar el otro cabo, que es RCA, ¿vale? Es decir, que voy a poner esto aquí así, para que se vea perfectamente. Y en el otro lado, voy a poner... Ups, a ver si soy capaz de, de hacerlo y que se vea medio que okay. voy a darle la vuelta al amplio todo todo en plan, como ya sabéis caserillo, porque aquí uno lo improvisa casi todo y esto aquí que sería la, el envío de efectos lo que hace es mandar la señal del previo a donde sea ¿vale? puede ser por tanto envío de efectos o también como indica salida de línea con lo cual si imaginemos que estoy en un concierto y quiero eh, que me amplifiquen, no que me amplifiquen, perdón, quiero, eh, quiero, no necesito que me, que me pongan un micro, que desde aquí puedo sacar la señal y no va a sonar igual que con un micro, pero, pero funciona, ¿vale? Esta es la configuración. Bueno, y ahora vais a ver cómo suena, porque sus vais a, a de cagar. Sus vais a de cagar. Voy a tocar primero solamente el ampli de guitarra y luego a continuación voy a encender el de abajo y sus vais, repito, insisto, a de cagar. acerco para que se escuche bien ahora mismo es porque he tenido que bajar mucho la, la, la ganancia del micrófono para que no sature ahora mismo es la solamente el, el, el, el amplificador de guitarra vale eh, y voy a ir subiendo el volumen para que vayan enguarrando y luego voy a cambiar de pastilla de graves que es la que tengo puesto ahora mismo a pastilla de agudos para para macarrear totalmente <música> pastilla de agudo del ampli lo tengo en torno al 4 no, al 3, volumen al 3 bueno, y ahora voy a encender el de abajo eh, voy a bajar primero el volumen de aquí vale y ahora voy a encender el de abajo eh, lo tengo conectado como ya habéis visto a, a línea, con lo cual el volumen lo controlo solamente desde el, desde el ampli eh, de arriba desde la ley vale y voy a tocar más o menos lo mismo, volumen al 3. Ya se aprecia muchísima... vamos, el ruido este de fondo... ¡Brutal! ¡Brutal! No puedo, no puedo, no puedo porque me van a mandar a la policía. Brutal, brutal, vaya vaya pedazo de hambre, vaya pedazo de hambre.